que elegir Nicole Neumann entre su pareja y su hija? Sin sí, la interrogación. Uy. ¿Por qué? Porque desde Navidad que Nicole no está con Indiana, no sabemos si la ve o no la ve, pero la foto de Navidad era Nicole en las grutas en el sur, con toda la familia Ursera, sus chicas, las dos menores, Alegra y Siena, sí. y en ese momento Indiana con... Cubero, Fabián, Mica y el pequeño Luca en ese momento. De Navidad para acá no hay una sola foto de Nicole y de Indiana, sin referencias a cuando era chiquita, sin referencias a la quiero a mi hija, nadie tiene dudas, pero viaje a Europa, si recuerdan, sí. primero se dijo que era porque debía materia de la secundaria, ahí está la Navidad, sí. primero porque debía materia de sur. después porque dijo Nicole le tiene fobia a los aviones, pero bueno, al sur puedo ir en auto también, no, no sé. La historia es que, eh, madre e hija, algo pasa. ¿Y quién salió a hablar? ¿Quién? Fabián Cubero. De una nota clave en Pronto, como le hacen en el homenaje en Vélez, sí. eligió hablar y lo que dijo es que Indiana no se siente cómoda en casa de su mamá. Muy fuerte, muy fuerte las declaraciones de Cubero. Él dice que quiere que la familia se reencuentre, con lo sí. cual hay un desencuentro. Sí. No hay que ser muy inteligente para saberlo sí. y bueno a ver ahí, tenemos pre... dice me gustaría que su... me lo lea lémelo Héctor por favor los textuales de eh, Cuba bueno dice ya se sabe que Indiana está viviendo conmigo y esa es la realidad quiere vivir conmigo que soy su papá porque no se estaba sintiendo cómoda en lo de su mamá simplemente tomó la decisión de venirse a vivir conmigo por ahora hace un tiempo ya que no ve a la mamá y será un tema que definirá Indy y ella misma verá qué quiere de acá en adelante la veo contenta y obviamente que si le pasa algo a mí no me lo demuestra ella está bien contenta y se la ve todo el día sonriente disfrutar de estar con su hermano conmigo se lleva muy bien con mica hace varios meses que no ve a la mamá y hasta ahora no tuvo momentos en los que la vimos decaída o triste es, es muy fuerte porque es algo que vos trajiste sí, eh, al principio de año Me acuerdo que porque carina, fue, fue el 8 de fue cuando volvimos la claro, semana que empezó intrusos porque que volvimos todo esto de, empezó después en las la navidad vacaciones. Ahí se descubre esta primera foto, porque Navidad es una fecha clave y siempre los sí. hijos de padres separados pasan Navidad con una familia es y nuevo año nuevo con la otra. Nosotros la fuimos a buscar a Nicole. Exactamente. Después cuando volvió de Europa la fuimos a buscar y le preguntamos. No, el canípolo el fobia al avión. Claro, pero, pero a mí me llama la atención porque acá el padre de Indiana está textual, le está diciendo, no se siente cómoda con su mamá. Sí. Y aparte es? yo tengo, yo viviendo no puedo dejar de unir, mamá. viviendo con su mamá, no puedo dejar de no, unir no ese viaje, ve. ese viaje que hizo ella con Manu se acuerda sí, sí, con, a Europa. Su, con no, a Europa, no, a Europa. no el viaje que hizo ella, la, no fue una de las hijas de Nicole que se fueron a donde con un, que estaban solas Ah, eso fue cuando Cubero casi se le agarró un ataque cuando ve que Indiana con. Indiana, por Cubero, eso. Con ¿Qué Ursera cambió? Y amigos de Ursera y amigos de la el nena sur, ¿sí? fueron juntos en un auto que Nicole dijo: Yo viajo al día siguiente, les tengo confianza. Pero el tema o sea, es. Ya por que eso, el, ¿qué cambió desde ese día, es que desde ese momento? se ha en casa de Nicole, no. Sí. No, el tema es la convivencia. El tema es que Ursera. Recordá, sí. Acá creo que recordamos una foto, no sé quién estaba, donde sí. Ursera estaba en la cama. ¿No es cierto? ¿Se sí. acuerdan de esa imagen? Esto es en Europa, sí. con las nenas el video. Bueno, el video. pero eh, que estaban las nenas de Nicola, alegre y siena sí, sí. Y él en la cama, no te digo paños menores, pero bueno Una cosa rara, una cosa de convivencia Que evidentemente, Indiana es más grande, Indiana tiene 14 años claro. Y algo hay que no, como adolescente, no se sentirá cómodo en esa historia Igual Laura, la igual la poner el que foco de video, al foco no, la declaración. He la culpa a nadie. Me parece tristísima la declaración de Cubero Tristísima de exponer te... de esta manera... Porque de exponer de esta manera a Nicole... A ver, lo que dice es que no la ve... Y después dice, pero la nena está bien... La nena no, no sufre No la veo decaída ¿Y Ojo, no está, y está decaída. con atención psicológica? Bueno, más allá de la, ver, allá de la atención psicológica de toda nena de 14 años que no ve a la madre, mm. eh, tenga, está muy bien. Pero esta declaración es tristísima. Además ¿Por, en... ¿Por qué de esta manera a Nicole Neumann? La verdad que es. La que... Madre, la perdón, Nicole, perdón, la chicos, a la, hija, y la, mad a la madre, la historia de Nicole. Y la perdón. madre. Pero la historia de Nicole con Guido, la madre. Guido. Es okay. tremendo esto. Pero a lo mejor porque la madre no dice la verdad. Pero igual Perdón, perdón. No, no, perdón. La madre dijo primero que debía materias en el secundario, después que fobia de ¿Pero por qué la madre había que decir públicamente? Después se habló, perdón, después se habló del tema de la alimentación, ¿se acuerdan? Sí, sí. Que, sí, que no la saca. deja comer, que la deja comer, sí. que los límites... Sí. No, la madre hubiera dicho, estoy pasando una crisis con mi hija, es mi hija, está todo bueno, bien. Bueno, pero, pero no, le, le pregunto a usted, no sé cuándo... Porque había algo que se, se, se decía por atrás, que algo sucedía, los medios empezaron a llamarle la atención... Pero no se empieza a especular cuando no se habla. Sí, también. Porque también las especulaciones surgen de, de, de lo que no dicen. Pero la fobia lo dijo Nicole. No? Lo dijo él. Sí, sí. Eh. Igualmente, a ver, estas expresiones de Cubero no me parecen... Son fuertes. Pero, pero, ¿sabes qué, Guido? Más de que, verdad, me parece que más que a Nicole... porque exponer a su hija. A, exponer a, a Nicole, Nicole. Y decir esto, decir no. Porque la verdad, la niña está bien porque no está con la madre. No, pero no, también no, dice no, que él juguero. quiere... Acá también te fuiste dice, al pasto. También dice en la nota que él quiere que tenga relación con la madre. y, y so Sí, pero obvio, todo lo que, que dice antes, Laura... No se siente cómoda viviendo, no, no se siente verdad, cómoda es viviendo... Es, es un título muy fuerte, no se siente cómoda viviendo sí, con su mamá. Claro, y dice también... Incomodidad, habla de incomodidad. No, pero igualmente, y dice eso también se puede que no la ve triste, que no la... Digo, yo mm. creo, sin ponerle nombres y demás, lo mejor que le puede pasar... Además, pensemos, o sea, no sé por qué no se profundiza, pero tampoco las debe estar. Viendo mucho a las hermanas, digo, a lo mejor lo que puede pasar es tener un vínculo no, si Los veo, y en el medio y en el bueno, medio van con él. El Maite y en el medio digo... preparando su boda, su gran boda con Lucera sí. ¿sabes cómo debe estar Nicole? Sí, sí, porque aparte parece. lo que de, y esto de verdad lo pienso Nicole es una excelente madre y todos lo sabemos cómo se ocupa sí. de sus hijas y y teniendo en cuenta la historia la Nicole, porque Nicole sí, sí, porque me parece que que porque está el foco porque porque esto es meterle llaga. en la llaga. Porque bueno, una chica, pero no lo hicieron siempre igual. Pero esto. Es una disyuntiva pues... entre su hija y su pareja, es horrible. Pero, pero, pero no sé, ahí que se toda la res... Eso se habla. Pero tampoco no lo sabemos. Estamos poniendo toda la responsabilidad en Ursera que no, en él se, no. se viene la historia, el no, casamiento, no es... ellos ya tienen la, el, si no es noviembre, va a ser diciembre, pero la fecha mm. va a ser fin de año. Va a ser en el sur. Tienen la idea también de tener una fiesta acá en Buenos Aires. En el sur y tres días, van a festejar a lo largo, va a ser tipo boda, eh, mi gran casamiento griego, ¿viste? bueno, tres días de fiesta. Eh, un lugar puede ser Bariloche, el otro lugar, están viendo, pero sí que va a ser el sur. Y sí, porque hay mucha gente allá como traen todo bueno. eso. Toda vaca informe, muerta tienen que, que traer. Tenemos un informe con, con mucha información de cómo fue que, que surgió todo esto, porque este casamiento lo organiza nada más y nada menos que Bárbara Díez. Mira, muda que da ah, Volviendo. una, boda con una todos, de cal con y una de arena. <risas> <Mirá>. <risas> Nunca me dicho. La relación de Nicole Neumann con la familia de Man Ursera sigue siendo tensa. Hace unos meses, en Intrusos. Te contamos en exclusiva que la modelo era rehén de los mandatos familiares que obligaban a su novio a hacerse cargo de la empresa petrolera en el sur y buscar, sí o sí, ser padre de un hijo varón. Un frente abierto que se suma a otro también de carácter familiar, el distanciamiento con su hija indiana. En medio de aquel conflicto con sus suegros, que nadie confirmó, pero tampoco negó explotó un escándalo por la organización de su boda. Hace unos meses, la modelo fue sorprendida buscando vestidos en el outlet de una exclusiva marca de novias en la ciudad de Valencia, en medio de sus vacaciones europeas. El casamiento con Ursera está previsto para noviembre y si bien Nicole comenzó con los preparativos y canjes para este gran día en intrusos, podemos confirmar en exclusiva un gran cortocircuito con su suegra por la organización general. Se comentó que no había buena onda con tu futura suegra cuando vos, en otra oportunidad, me dijiste que ella era maravillosa. Mira, me está esperando la reunión. Encima me vas a hacer llegar tarde y ahora sí voy a tener problemas. Bien. ¿Vos estás loca? Manu es mi único hijo. Y yo de movida tengo 500 invitados. Lo cierto es que Nicole tuvo que delegar en la madre del piloto la gestión de su propia boda. Los urcera corrieron a la modelo y quedaron al comando del evento, para el cual contrataron a una reconocida wedding planner. Se espera una lujosa boda de tres días en Neuquén, en la que se promete tirar la casa por la ventana. Como detalle de color, en las tres jornadas de su boda, Nicole lucirá un vestido de un diseñador diferente. ¿Explotó una vez más la interna de Nicole con la familia de su novio? Un conflicto que escala cada día más y promete llegar al altar. A nada, bueno, a esto, es así en realidad. a esto está del altar a nada A nada, porque es ahora, ya a fin de año Está Ceci, que es la mamá de Manu A cargo de la organización Como Nicole misma contó en la nota Se juntan y van hablando Y es Bárbara Diez la elegida Porque fue quien le hizo el casamiento A la hermana de eh, Manu claro. Eh, tipo, el otro día eh, cuando nos cruzamos a Cla Claudia Villafañe, sí. le preguntamos, le claro, nos tiramos de cabeza nada, con Claudia, y no, no, no, y le preguntamos, no, no, ¿va no. a hacer el casamiento? No, Paula es la hermana que de hecho tiene muy buena onda también con Nicole, va a sacar una, una línea de cremas, es dermatóloga, y Nicole va a ser la cara también. Tiene un cen de el esa, centro estético más importante. De esa de línea de, de cremas. Eh, pero, pero, que, para, detenete ahí, detenete sí. ahí un segundito, querida. Sí. Eh, porque es la, la, la, la, la clínica. Claro. ¿sí? Porque. Según habría trascendido, se hablaba de que había cierta fricción entre Pablo. el marido de ella sí. y Nicole. A eso mí... eso, eso, eso ¿no lo contaste vos. Por la camioneta. No, algo. había un informe, un informe cuando un día que yo vi. Sí, por eso, hablaba pero de cada... la camioneta. No. Bueno, por eso, había algo, hay algo ahí. ¿Tienen, a mí lo que me cuentan es que con Paula, Nicole tiene muy buena relación, que de hecho va a ser la modelo de una línea de cremas que va a lanzar. Que, eh, lo, que lo que sucedió en su momento, Nicole quería algo muy íntimo y muy tranquilo, quería un casamiento sencillo no y la suegra le dijo no mira es mi único hijo varón ya. yo si se casan quiero que lo hagan bien yo de movida elé, elé, elé. yo ya, le dijo pero... tengo 500 invitados le dijo Cecilia sí. así que ahí se pusieron a rearmar y a hacer la lista puede sí. llegar a ser en, eh, una opción es Bariloche la otra es Neuquén me hablan de un lugar que se inauguraría para ellos directamente pues Neuquén, eh, Sí, de un lugar que se inauguraría, va, aprovecharían para, para hacer la gran inauguración. dijo Nicole que va a ser de muy difícil acceso. Sí. sí. Lo tienen que sí, hacer en un pozo petrolero. Lo, en un pozo otro, petrolero lo tienen mucho, que hacer para Es Muy sencillo. Verdad, ¿No? Laurencio Adot eh, va, va a serle uno de los... ¿Con Tiago? Ay, amo. Eh, Antolín, probablemente otro. ¿Otro? Eh, Ay, la adoro, eh, así que también. sí, está, tiene muchos diseñadores, obviamente, que le ofrecieron y están buscando casa en Nordelta. También los suegros lo están ayudando con eso. Casa en Nordelta para comprar y mudarse eh ahí tomar o